¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir, el punto de encuentro de todos los días jueves de 19 a 20 horas, donde siempre estamos conversando temas interesantes con personajes interesantes y con personas maravillosas también que nos traen y nos aportan hacia la cultura preventiva en nuestro país y también en Latinoamérica. Y hoy día, como siempre, tenemos invitados de lujo en nuestro Vale Más Prevenir a través de Tu Zona X que también te puedes conectar a través del Face y a través del YouTube que tenemos ahí a disposición para que puedas hacer el clic el enlace y poder escucharnos ahora en vivo. Y si no puedes en vivo, bueno, lo puedes ver después, en el momento en que tú quieras, a la hora que tú quieras, cuando quieras y con quien quieras también, ¿por qué no? <risa> también quiero saludar al equipo de Tu Zona X, que siempre hace posible que a esta hora de la tarde nos pongan al aire y a disposición en este gran y maravilloso programa. Un saludo grande para ellos y un abrazo también a nuestra voz de off, que es nuestro gran amigo Fakir, que está ya ahí conectado. Yo sé que ustedes no lo ven, no lo escuchan, pero yo sí aquí en el retorno lo tengo ahí atento y me escucha perfectamente. Eh, estoy vestido de una manera distinta porque hoy día tenemos a un ilustradísimo del mundo del motociclismo y también tenemos un gran campeón, que lo invitamos a conversar un tema que en realidad es trascendental, no tan solo en Chile, sino que también a nivel mundial. Sabemos que estamos viviendo una pandemia. De hecho, Santiago volvió a retroceder en fases, tenemos cuarentena este fin de semana, así que también infórmate en las páginas que el Minsal y bueno y el gobierno tiene a disposición para que no te piden prevenido. Y eh, era importante conversar con él, ya viene de retorno a Chile, y, y, y por supuesto, no podría darle tanto preámbulo hasta esta hora de la tarde, pero para hablar de resiliencia y bioseguridad en competición en tiempo de pandemia, tengo al nuestro gran destacado deportista Tomás de Gabardo, que... ¿Qué les puedo decir? Campeón del mundo, eh, campeón mundial, junior, campeón nacional de rally, campeón junior eh, Baja Atacama, etcétera. Tiene un extenso currículum y aquí lo tenemos, enfrente de nosotros, de Tomo y Lomo. ¿Cómo estás, Tomás? Gusto saludarte y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? Eh, buenas tardes. Gusto estar comenzando un ratito con usted, hablando un poco de mi carrera por Estuviste... Luego del, del, del, del campeonato mundial estuviste parado unos, unos meses, yo creo que unos buenos meses, y luego retomaste de nuevo la actividad, ¿es así? Así es, así es, estuve en, en mi última carrera en, en la Copa del Mundo, haya sido en septiembre del año pasado, y tuve un parón hasta eh, principios de septiembre de este año, o sea, casi un año sin competir en la Copa del Mundo. Eh, lo cual nunca me había pasado, excepto cuando he tenido lesiones. Fue muy muy difícil volver después de tanto tiempo, la cabeza no estaba clara en ese momento, en pandemia. Era muy todo muy raro, nunca me había pasado algo así, como a todos. <risa> claro. eh, entonces tuve todo que tomar la determinación de, de irme a Europa. Fue muy difícil viajar en ese tiempo porque Chile está embarrada, en, en Europa también, entonces... Fue difícil, pero lo logré y tuve que tomar la decisión también allá de decidir de quedarme en Europa. Por casi un periodo de tres meses y medio, cuatro, entrenando y corriendo allá carreras de la Copa del Mundo y del Nacional de Portugal. Eh, que me sirvieron mucho como experiencia y como y finalmente a mí como piloto me hizo crecer mucho en, en temas de madurez y de, y de poder solventarme a mí mismo allá, porque estar solo en Europa es muy difícil el clima, el calor, frío, hambre, pena, no hay nadie que, uno, que esté con uno y lo que está cambiado y todo, un, eh, cosas que van sumando a que sea muy difícil estar allá, pero a la vez muy eh, provechoso por temas de entrenamiento y poder estar entrenando con los mejores y teniendo, un, poder sumar experiencia allá. Seguramente vamos a ir haciendo algunos detalles que tienen que ver con el mundo de la resiliencia, que es fundamental en el deporte que tú haces también, bueno, y no tan solo en el deporte colectivo, es el deporte individual también que se usa bastante. Pero también quiero saludar, y tenemos ya en pantalla con nosotros a Susana Fuentes, nuestra CEO de Precor y también nuestra CEO de Ciudades Resilientes, que le quiero dar la más cordial bienvenida también. Gracias, Susana, por estar con nosotros, sumarte a esta conversación de 40 minutos que vamos a tener con Tomás, y, y gracias por tu tiempo, Susana. No, muchas gracias, eh, feliz de estar contigo, Rolando, y además dar la bienvenida a Tomás eh, en su regreso al Chile. Eh, tremendo Tomás, un gran líder resiliente, un piloto joven que a pesar de toda la adversidad, imagínate corriendo en Europa en pandemia, eso no hay ningún chileno en realidad de la edad de, de, de Tomás sí. tiene esa, esa gran facultad, así que... Aquí estamos, eh, pero en realidad la estrella es Tomás y que yo aquí quiero eh, saludar y por favor eh, sigo la palabra y que nos cuente Tomás toda su, toda su vivencia por eso, por el, el viejo continente. Gracias Susana. Tomás, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención cuando regresaste a las pistas? Cuando decidiste ya después de este parón que tú mencionas, regresar a Europa y comenzar a, en, en, esta, en este tema la competición. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando llegaste a esos lugares? Lo primero, hablando un poco de, de temas como de seguridad y, y temas también que, que ustedes ven mucho, es el tema de, de, del coronavirus. Me tocó viajar en un tiempo donde estaba justo el pique acá en Sudamérica y en Europa, mm -hmm. bueno, estaba, estaba bajando un poco en realidad la, la tasa. Y me tocó viajar sin que nadie me tocara tomar la temperatura en ningún aeropuerto. Eso fue muy ah. fuerte en un principio. Yeah. Una anécdota bien muy fuerte y yo no entendía nada. Y que yeah. me bajé en Portugal y la mascarilla no era obligatoria. No, ¿te puedo creer? O sea, entonces ahí yo quedé loco, quedé loco oh. y dije, ¿dónde estoy parado? Yo era como Ajá. otro planeta, si la gente sin mascarilla en las calles. ¿Ya? Y en pleno agosto, a fines de agosto, entonces decía, o sea ¿cómo aquí no va a quedar la embarrada de nuevo si está así? Y ahí habían 600 casos diarios, ¿no? 500, 400, 300, prox No es mucho para un país grande como Portugal. Y, y bueno, con el virus... Estaba todo abierto, lo único que no era, estaban abiertos eran las discotecas y nada más, todo lo demás estaba abierto y sin cuarecinto que queda, y poco a poco ya fue quedando la, la embarrada por esto mismo, lo que estoy diciendo, que no se cuidaron, no hubo precaución, claro. que, que dejaban que todo el mundo pudiera viajar eh, entre países, eh, sin poco control, todas unas cosas que iban sumando que fuera fácil el contagio. Eh, y bueno, mi estadía allá, me tocó estar en un pueblo muy pequeño, cerca de Coimbra, al sur de Oporto, a una hora, en la sierra, mm. donde estuve, las condiciones eran ideales para poder entrenar, porque tenía mucho cerro bastante tranquilo, eh, era en condiciones de, de, de, de, de, de entrenamiento eran no muy, muy buenas, porque entrenábamos en altura también, que eso lleva mucho, aparte de la hipoxia. Exacto. Y, y nada, me, me sentí muy, muy cómodo en ese sentido, la verdad es que me gustó mucho el lugar, la sufrí, sí, por el frío, el calor, que al principio llega un calor, después hace un frío, eh, que no veía mucha gente en el pueblo porque era muy, muy pequeño, entonces estar meses y meses ahí solo. La verdad es que también se sufre porque yo también soy, tengo 20, 21 años, entonces eh, poder compartir un poco con mis amigos, con la gente, eso yo lo necesito bastante y ya no lo podía tener porque mi compañero de equipo donde vivía tenía 42 años, entonces no es la misma relación que con un chico de mi edad y en no, claro. el pueblo era muy, era muy muy muy pequeño, entonces la gente ya me, la, me conocía de memoria y a toda gente mayor, entonces esa parte fue complicada, estar allá solo, solo y, y, y sin poder tener como un apoyo, como una amistad y el cálido que es el sudamericano, el latino eso es súper frío y, y, y desde la mirada de la resiliencia Tomás, ¿en qué te refugias en lo interno, en tu posición interna en el alma, en qué regocijas para seguir adelante bajo esa, esa, ese escenario, en el fondo, que, que bueno, uno ya al escucharte, yo por lo menos <ríe> creo que lo entraría a pensar cuando me, me dijeran, oye, hay que estar en tal lado, y no yo, y solo más encima, no, no sé, creo que lo ya a esta, a esta altura el partido lo, lo pensaría, pero pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas desenvolviendo? Porque en realidad te veo muy tranquilo, te veo muy muy relajado cuando también nos estás contando esta, esta parte de la historia. Sabemos que compites desde los ocho años, lo sabemos, pero hubo una parte en que tuviste muy cercana a tu familia antes de salir a competir a Europa y empezar a ser eh, un nombre a nivel internacional. Eh, uh -huh. Te pregunto ese detalle mirado desde la resiliencia, en realidad. Eso que es mi sueño, va, va ahí, está ahí. Es mi sueño de, de, de ganar, de querer ser campeón, de tener objetivos más grandes cada vez. Eso es lo que me. o por lo, lo menos lo que yo sentí, que me. que no, aunque me hubieran pasado cosas peores hubiera seguido ahí entrenando y corriendo porque es tan grande las la, la ganas que uno tiene de, de superarse y de conseguir los objetivos que puede haber todo tipo de circunstancias que, que hacen que sea más difícil pero que finalmente lo que uno logra es más provechoso, me ha pasado entonces, sé que para conseguir cosas de, de tal magnitud como un campeonato del mundo, como un nacional de, o, cosas, o, o cosas más pequeñas, como estar viviendo en Europa cosas así, uno siempre va a tener cosas que sean difíciles, pero lo importante es poder eh, visualizar ese logro y, y, y, y, y, se, y de, de cómo sea, lo conseguirlo, como sea, como sea, como sea. Eh, y, y eso es lo que me, me, me dejó ahí, poder saber, sabiendo que esos meses me iban a servir mucho, para mí, más me sirvieron mucho para, para replantear mi carrera deportiva, ver qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien, qué mejorar. Eh, que hacen ellos mal también, y toda una serie de cosas que, que me sirvieron mucho y que, y que ese sueño me ayudó a, a estar ahí solo, sin, sin, sin hablar mucho con nadie y, y pasando, siendo muy, muy ahí, piolita con los demás, porque, porque es un ambiente también bastante cerrado de las carreras. Madre, mm. oye, oye, Tomás, y ahí en las fotografías que yo estoy viendo, que están saliendo, las hemos sacado de, de, de, de Instagram, de la información pública que tenemos ahí. Eh, te veo con familias. Eh, a ti te, te acogió una familia allá en, en al otro lugar del mundo. ¿Tú tienes allá una familia que sabe que cuando tú vas a hacer Como esta pretemporada accede a, a atenderte, está contigo? ¿Es no, así, no? No, no, no. no, no, no. no, no. Eh, yo allá de chispazo que con mi compañero de equipo que <risas> tiene su equipo, que tiene el equipo ahí, el, el dueño ah. del equipo y el, el corre también, el, el, el acá, ah. Accedió a que, a que yo me pudiera quedar en su casa. Así fue. Eh, ah, entonces, perfecto, perfecto. fue algo como que, que se dio porque mi primera carrera la suspendieron. Entonces después fui a llegar a con él y decirle, oye, puedo quedarme en tu casa, y me dijo, sí, ni un problema, entrenamos juntos. Pero al principio lo fue por un tiempo, no era por por ya. tantos meses entonces, Era por las circunstancias más que todo Sí, pues, pero no, no eran tres meses Entonces es como que le llegué pegando la pera Más de lo debido Pero se portó muy muy bien Y es muy, muy buena persona eh, Mario el, se llama ¿Cuál es el nombre del, del, del colega? ¿Cuál es el nombre? Mario Patrao Mario Patrao, perfecto ¿Y él, él, él ya tiene experiencia en rally también? ¿Ha competido en el Dakar? Sí, muchas veces Él, él es campeón de Portugal 15 veces eh, él es muy, muy famoso allá, un piloto de mucha trayectoria, es como decir, Chaleco que acá, es eh, eh, una okay. cosa, es eh, eh, muy famoso, y ha ganado todo tipo de, de competencias en Enduro Rally, entonces, es bastante conocido, y me sirvió mucho entrenar con él, porque de, como tiene tanta experiencia, me transmitió mucho, y nos caímos súper bien, era, hicimos buena, buen feeling, y entrenábamos juntos todos los días, doble turno, entonces, creo que me, me ayudó mucho, porque él sabía mucho de esto, y entrenamientos que él, llevado a lo largo de los años Oye, qué bien, Susana y desde Fundaciones Resilientes bueno, tener un competidor como lo tenemos hoy día, nuestro chileno Tomás de Gabardo, campeón del mundo y, y esta tremenda historia que nos está contando, yo me imagino que en Fundaciones Resilientes también has encontrado a otros personajes emblemáticos también que han, han tenido en alguna pasada temas desde la resiliencia y han estado también en situaciones similares ¿Qué experiencia te ha tocado al respecto, Susana? Bueno, la experiencia más cercana es de, del hermano menor de, de Tomás, que es Mateo. O sea, si tú me preguntas... Claro, o sea, acá los dos, tanto Tomás como Mateo, a los dos les tocó estar corriendo juntos en Europa y también muchas veces compitiendo en las mismas fechas, en los mismos horarios. Eh, ahí yo veía entre los grupos que tenemos con, de WhatsApp, dándose fuerza unos a otros, a veces sin poder verse. Y, sí. y, y nada, o sea, imagínate... Eh, jóvenes jóvenes que que tienen que viajar en, en, en situación de pandemia eh, y estar por allá no estar totalmente unidos eh, la verdad que si tú me preguntas si yo yo me, me hubiese tocado a mí yo no habría ido o sea también ahí está la claro, valentía claro. la valentía la resiliencia de estos jóvenes que ya uno eh, si tú me preguntas claro también soy una mujer resiliente pero a mis 43 años no no me atrevería en serio a ir a correr un, un, un rally y campeonato en diferentes países, o sea, tanto Tomás como Mateo no estuvieron solamente en España, hablamos de Portugal, Francia, en una época y compitiendo con los mejores del mundo, o sea, y bueno, y da, claro que acá en Chile en las noticias eso, lo único que sale es fútbol, pero por lo mismo también hay que destacar a estos, a estos jóvenes resilientes y que hay que seguir apoyándolos. A nosotros como fundación, eh, tanto Mateo como Tomás son parte integral, si esto es un legado, la fundación es un legado de, de Carlos y, y los niños son, eh, bueno, para mí en realidad son, muy, son, son grandes, son gigantes desde que, desde que los conozco y, y les tengo un cariño gigante, en realidad muero de ganas de dar un abrazo a... A tomar porque no lo he visto. Hace poquito rato me llamó Mateo, porque estaba acá. Yo no sabía que había llegado ayer. Así que la otra semana íbamos a hacer eh, un asadito del team, que está usted cordialmente invitado, señor eh, Rolando, ahí del, ah, del team. Football. y amable. Claro, vamos a hacer ahí una bienvenida con las medidas de bioseguridad, distancia social y todas esas cosas. Pero estos niños son resilientes. Para mí son niños, los conocí, niños, chicos, y siguen siendo los niños chicos que yo conozco, pero cómo han crecido y en realidad y cómo tienen esa fuerza, esa fortaleza, es impresionante. O sea, yo conozco mucha gente a nivel del mundo, pero pero también de mayor edad, pero jóvenes, como, como estos niños, independientes, no, de, acá no tiene nada que ver el hecho tampoco que. Ellos, son, ellos, ellos han seguido su carrera individual, no claro, tienen un apellido que, que es potente, pero son mérito propio, o sea, no por tener un apellido como tal, ta, Tomás y Mateo se han ganado su lugar y, y, y sus su, su, su condecoraciones y todo, por mérito propio y un sacrificio grande, y grande, o sea, imagínate, primero en pandemia y lejos de la familia, como dice Tomás, que es complejo y dando una batalla al todo por el todo, así que. En, eh, aquí estamos desde siempre apoyando y, y nada, para seguir para adelante nomás. Y a, preparar, y a preparar entre todos para el próximo año y que ahí estamos trabajando fuerte en el rally de resiliencia 2.0-2021 recargado. Entonces, sí, eso. Ahí hay, hay harto que seguir haciendo ahí en ese rally virtual que tenemos. Oye, Tomás, eh, sabemos que uno de tus sueños, sé que has cumplido más de alguno, pero te queda este gran sueño de ir a, a competir al Dakar. Y tengo claro que el Dakar debería amanecer ya por el 2022, creo, porque no sé si ya, yo no creo que ahora el 2021 vaya a haber un Dakar, producto de lo que está pasando a nivel mundial con el COVID-19. Pero para el 2022 deberíamos tal vez tener un Dakar, y tal vez ya deberíamos estar nuevamente viendo en las listas de, de clasificación esa bandera chilena hermosa, yo soy fanático del Dakar, ¿eh? y siempre me queda esta tarde en Fox 4, no por hacerle propaganda a Fox 4 lo digo, pero me queda viendo siempre a, a, en este caso a, a su padre, porque este rally amaneció hace rato y, y lo vi cuando campeonó y todo lo demás. Eh, ¿Cómo vas con ese preparativo? ¿Cómo vas con ese sueño? ¿Cómo vas con esa aventura, Mateo? Me acordé de su hermano. Tomás. <ríe> eh, bueno, el Dakar del 2021 se va a hacer. Se va a hacer en Arabia Saudita. En Arabia eh, Saudita, definitivamente. en Doha. No, no en, la, en Arabia Saudita. Doha es Qatar. En Arabia Tienes Saudita razón, es, el, el, eh, se va a hacer el Dakar en enero. Eh, está confirmadísimo. Eh, ya mandaron las motos desde Francia la semana pasada. Los uh -huh. autos, los los y todo, entonces yo estoy planeando correr el 2023, el próximo año tengo un año de preparación para ir a correr el Africa Race, que es una carrera que es la competencia directa del Dakar, la misma fecha, pero es el Dakar uh -huh. antiguo, es parte en Monte Carlo y termina en Dakar Senegal. Es eh, una carrera que siempre he querido correr, creo que África me llama mucho la atención y, y pienso si corro el Dakar primero que esa carrera nunca más la voy a correr excepto cuando sea mayor uh -huh. o viejo. Más, más Por el hecho de que la competencia es Roland Garros, el Wimbledon es la, la más importante de mi disciplina. Entonces, pienso que me puedo dar el gusto de poder competir en esta carrera que es un poco menos mediática, pero igual de, de dura y extrema, hasta en África. Eh, son dos semanas corriendo seguidas, eh, casi 15 etapas, cruzando gran parte de África. Entonces, algo que me llama mucho la atención y que esa carrera pienso que me dará muchas armas para llegar hasta acá el 2023 más fuerte y a hacer una buena posición, un buen resultado y, y, y yo sentirme bien arriba de la moto. Esta disciplina son tantas horas que uno pasa arriba entre, eh, corriendo que uno en la primera hora, las primeras dos horas está bien concentrado, va enfocado, pero bueno, después cuando uno va a, la, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, uno va, va, va con la cabeza que el parte y eso uno tiene que trabajarlo mucho. Y como no hay muchas carreras que, que sean largas, de, ese, de, de, de dos semanas, creo que esta carrera en África me hará muchas ganas para atacar el 2023 y ya afrontarlo de una mejor forma. Oye, Tomás, y desde el punto de vista también, bueno, hay una resistencia física, está el tema de la somnolencia el tema de la alimentación, eh, pero quiero ir un paso más atrás. Cuando vas ahora, en este año, vas a, a Europa, eh, uh -huh. ¿cómo lo tomaron los auspiciadores? Eh, ¿Qué dijeron? ¿Estaban de acuerdo? ¿No estaban de acuerdo? Dijeron, oye, pero estamos en pandemia al otro lado del mundo, ¿cómo se te ocurre que vas a ir para allá? ¿Cómo fue la conversa ahí con los auspiciadores? Pienso que todos me apoyaron. Eh, todo... yeah. Pienso que en esta disciplina de la moto en particular no, no, no hay mucha preocupación por parte de los auspiciadores en ese sentido quieren que uno corra. Yeah. Ah, ya. bomba, trueno, o sea, no, si es yeah. que no hay alguien familiar o alguien que te apoye así como mucho, muy, muy cercano, yeah. ellos esperan que uno corra y que sea, y que tenga el mejor resultado siempre, eh, si es que hay carrera y, y tú estás, que sea lo mejor, si bien, eh, creo que muchos de mis auspiciadores eh, notaron mi esfuerzo por estar allá viviendo, eh, otros no, porque es, se dedican a eso o sea, ven que ya uno anda bien te apoyan por eso y yeah. pienso que eso me dejó un poco triste porque no vieron el esfuerzo que estar allá metido en el tiempo porque es que Susana no es, no, no, no, no, no es demostrable el esfuerzo que es moverse entre países en Europa en esta época sin, es, muchas veces a la mala con, con, con el riesgo, el riesgo que te, aparte poner tu vida en la carrera que vaya a velocidades altísimas Ahí claro. en el video que estoy entrenando ahí en Copiapó hace, hace unas semanas eh, Aparte, uno está ahí en, con el virus, que uno puede pegárselo en cualquier momento. Las carreras no siempre tienen todas las medidas de, sanita, de sanidad. Me tocó ver carreras que no me, no me gustó. Inclusive lo subí a redes sociales, unos videos de historias. Que había sí. mucha gente en un mismo lugar, aunque veía con mascarilla, igual era una estupidez, Porque está hay tan pegado en la reunión de piloto. Sí. Que y le voy a contagiar fácilmente, entonces fue difícil eso y creo que uno aprende lecciones también de la gente en que quien confiar, en quien no, porque hay gente que o sabe que le importa un carajo que estuviera metido allá corriendo y esa es la gente que me apoya pero bueno, lo importante es que estoy bien, me caí poco, no tuve lesión importante se logró un, subcampeon un subcampeonato mundial que es bastante bonito, pero yo quería ser campeón del mundo, y de campeón Creo que si no hubiera, no hubiera sido campeón el año pasado, hubiera sido mucho más fuerte para mí este golpe, no habría ganado, perdí el Mundial por dos minutos, dos minutos y medio, contra, contra, Nada. Contra, un, contra un polaco, entonces pienso que que, que son las cargas, son los fierros. Sí, eso y... quiere decir entonces, Tomás, que en, en esta oportunidad en la competición que fuiste a donde tú querías revaliar tu título de ser bicampeón del mundo, sacamos el segundo lugar. Eso es lo que entiendo lo que estás diciendo, ¿cierto? Sí, salí segundo del mundo. Sí, la perfecto. categoría junior y salí cuarto en la general. Y es toda la... Edad. Y cuarto en la general. Ah, ya, yeah, perfecto. Oye, es e, e, importante el, el, el ícono del, de lo que tú mencionas con respecto al tema de los auspiciadores, ¿eh? eso. Eh, igual debe ser como, bueno, no, no todos tienen la resiliencia ni tampoco la, res, la resistencia mental como para poder resistir y decir, bueno, a mí me interesa que el, que el tipo corra, no me interesa que esté detenido, porque al final, de hecho, por eso estamos auspiciando. Así que mientras más rodaje le da la moto, genial para los auspiciadores. Pero vaya que contrarresta un poco con lo que tú mencionas, o sea, voy a carreras donde también no se cumplen a veces con los protocolos sanitarios, no hay un tema relacionado con la bioseguridad, estoy exponiendo mi vida, me puedo agarrar el bicho etcétera. Sí. Increíble eso, ¿eh? porque si uno mira la FIM lat latinoamericana, eh, si bien es cierto, ellos hicieron un protocolo con la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez ellos también dispusieron y dijeron, oye, pero mira, eh, es cierto, la OMS nos dice cosas que tenemos que hacer respecto al tema del COVID, pero también eh, hay que considerar que eh, eh, las particularidades del motociclismo, como por ejemplo, que es un deporte individual, no, no en equipo, que además es un deporte donde no hay contacto de persona a persona. Claro, en la carrera, pero los que están despectados, de los que están afuera, en la previa, sí hay un contacto de persona a persona y eso también puede influir. Que además o sea, menciona no, no, que no se, en... no, no, se puede, no se puede controlar eso, porque están largo los recorridos de 200 kilómetros, que Exacto. no puede haber un policía por cada metro eh, Exacto. Eh, eh, y lógico, entonces... Tú nunca sabe que la gente de ahí se pide sacar fotos y no, no, no le puede sí. decir que no, alguien de un pueblo más pequeño alguien de que su, su, la carrera pasó por afuera de su casa y justo paramos ahí eh, inclusive puede ser viceversa, uno que fue a un hotel a dormir o a un restaurante a comer después de correr se contagió ahí y uno contagia en el pueblito pequeño que uno pasa es para los dos lados sí. entonces creo que las carreras que no son en desierto propiamente tal que no hay nada eh, eh, Pienso que lo hicieron por, por, por, por buscar el, el, el, claro. el dinero de los participantes, de los escuderías, porque muy, un tema muy muy complicado que creo que no se midió mucho en, el, en su momento. Un par de meses de sí, sí. Má, más aún cuando ellos también mencionan que los escenarios son especializados y se encuentran por lo general fuera de la zona urbana. Y también vimos en algunos videos que tú subiste a tus redes sociales que sí pasaban por zonas urbanas y sí había gente alrededor. Entonces, bueno, hay varias, eh, seguramente hay varios varias condicionantes que también eh, hay que ser honesto aquí el tema del dinero también juega un rol importante cuando se hacen carreras de categoría a nivel mundial también y con competidores a nivel mundial, etcétera. Hay una fuerte suma de dinero que se colocan sobre la mesa, lo cual también va invisibilizando o va haciendo aceptar también eh, este, este riesgo, lo cual obviamente no, no concuerda un poco con, con en el espíritu de querer proteger en, en sí al 100% a los competidores. Cuando estuviste en, en, en Portugal y luego de eso te trasladaste, ¿hacia dónde te fuiste después? España Estuviste en España y ahí en España la carrera que competiste eh, ¿Cuántos kilómetros fueron? ¿De qué categoría? ¿Cuántos participantes? ¿Qué lugar sacaste, Tomás? La, la carrera se llama Rally Andalucía, la hizo el, el, el organizador del la la Catera eh, una carrera que fue fue la única carrera que era pasaporte Dakar que significa que tienen la, el patrocinio y los pilotos que corren ahí tienen el ticket para postular a ir al Dakar o sea si tú no vas a una carrera tipo de ese formato no puedes correr al Dakar porque no no ellos la organización de la rally no sabe qué actitudes tienes tú ¿me entiendes yeah. Entonces, es como una previa es como una previa de certificación al fondo es como si, sí, es como un check, es como que la pasaste yeah. y ahora puedes correr la cara como que es una validación finalmente hay, hay muchas pruebas en el mundo que hacen este sello pero este año fue la única y fue el único rally internacional grande que corrió todas las escuderías, corrió Mini corrió eh, KTM corrió Overdrive, Toyota corrió Honda eh, etcétera etc en esa carrera saqué el, el primer lugar en la categoría Junior era general, hasta 25 años Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, el cuarto lugar en mi, en mi subcategoría y, y el sexto séptimo en la general también. Entonces fue bastante bien. Eh, tuve una fuerte caída el último día. Creo que podría haber salido quinto en la general en de de, de, total y tercero en mi categoría. Tuve problemas también durante la el rally, pero... Me sentí súper fuerte, me sentí súper fuerte contra regales muy, muy fuertes también y creo que me sirvió mucho como, como experiencia en un rally súper rápido y que me acomodó mucho también. Corrí con una moto más antigua, 2016, contra mm -hmm. mis regales que corrían con moto 2020, entonces yeah. creo que me sirvió mucho experiencia, así que entró a correr un rally de esa magnitud desde septiembre del año pasado, entonces fue súper bueno, fueron cinco días de carrera y mil... 1300 kilómetros cronometrados, que son wow, cool. oye Tomás. Eh, eh, eso quiere decir entonces que quedamos check para el rally, al Dakar. Sí, no, ya hace un tiempo ya había sacado el pasaporte porque cuando tenía 18 terminé en primera fecha del campeonato del Mundo de Rally eh, en Chile. Ahí ya lo había logrado cuando tenía 18 años. En pantalla atrás. Eh, yo, corría, yo desde un principio corrí a rally country, que son los roadbook son las motos grandes siempre corrí eso y luego pasé estuve los últimos dos años corriendo bajas y rally en inteligencia en los bajas son motos más pequeñas que son finalmente son rally más, con menos kilometraje y mucho más explosivos en rally hacemos 300, 400 diarios en los bajas hacemos 200 150 180 en motos más pequeñas como la que está ahí en la foto ah perfecto ok Oye, eh, bueno, ¿se nos fue a Susana? ¿Está por ahí o no? ¿Estará Susana con nosotros? Y veo que está de manera intermitente. Ahí está Susana nuevamente. Oye, Susana, una consulta desde la mirada de la bioseguridad en los escenarios, en el control de ingresos. Eh, ¿Cómo se puede controlar el número de deportistas que acceden a ellos también y establecer los turnos también? ¿Cómo es la mirada de ese, desde la bioseguridad también? Porque eh, no tan solo estoy pensando en el tema del motociclismo, sino que también pueden haber otros grandes eventos en Europa. Ya sabemos que <risas> Tienen que echar a correr este, esta bolita porque no podemos quedarnos detenidos todo un año, eso lo, lo conocemos. Pero eh, cuéntanos acerca de ese, de, un poquito de eso, Susana. Mira, eh, tenemos una experiencia de acuerdo del rally, de, la, de nuestra fecha de rally de la resiliencia y altura, donde sí. se realizó un, se realizó una, pero en fue una, una, una, un rally más pequeño, eh, donde participaron la asociación de motos de allá. Eh, estaba mm, el grupo de motos de BM, Ducati, eh, y donde estaban los eh, el señor Carlos Cordero y otro, uh -huh. otra persona más, que ellos llevaron el rally eh, directamente a Centroamérica, que era totalmente desconocido para nosotros. Y fíjate que, dado que en Centroamérica tienen una cultura mucho más grande, eh, más que Europa y más que, que acá en Chile, y sabemos que no tenemos ley de gestión de riesgo del desastre ni estos temas. Entonces, ayer se pudo hacer, tú me preguntas, el primer rally realmente bioseguro. Entonces, pero bajo los conocimientos de especialistas en gestión de riesgo del desastre. Eh, considerando que eh, el COVID es un desastre por riesgo biológico. Claro. Entonces, allá, eh, obviamente, primero, qué lo, lo que hizo la organización, eh, que fue directamente COPECO, quien, que ellos son los que administran todo el, el ámbito de gestión del riesgo del desastre a cargo de don Roger Torres, entonces establecieron previamente la cantidad de pilotos, las distancias, el ingreso de, los, de las personas que iban a estar, en los lugares habilitados, eh, habían personas ubicadas en los lugares donde tenía que pasar cada piloto, eh, y obviamente controlando todas las medidas de bioseguridad. Pero claro, eso es porque ellos son especialistas en gestión del riesgo del desastre. Entonces, si tú me preguntas cómo poder, eh, y ahora es algo que eh, todo el mundo rally global va a tener que en algún momento, porque las pandemia no se terminaron, o sea, no, el COVID claro, llegó claro. para quedarse, mascarilla vamos a seguir usando por largo rato... Eh, y si no se toman esas medidas, obviamente van a aparecer después pilotos que van a estar contagiados, eh, y público y periodistas, y todos los que participan dentro de, de un rally. Entonces, ahí está el conocimiento de los especialistas que conocemos lo que es la bioseguridad y la gestión del riesgo. Entonces, es, es ahí donde va a tener que haber alguna fusión en algún momento, porque, claro, cuando cuando pasa algo complejo, y por ejemplo, no sé, en un Dakar o en un rally muy importante, eh, haya una gran cantidad de contagiados, ahí recién van a, se van a tomar, porque hoy día, claro, las medidas que se toman son de seguridad, no pensando en pandemia, la, la, la seguridad que se... Yo estuve, estuve en su momento con Carlos en, en, en cuatro Dakar, en sus últimos cuatro Dakar, entonces, eh, se, se trabaja en seguridad, pero en el ámbito de prevenir los accidentes, especialmente para las personas que se colocan en lugares no habilitados, pero en este caso hay que aumentarla para que esas personas... Por ejemplo, allá en el municipio eh, de Cantarranas de, Cantarrana, de Honduras, donde se hizo, ahora. claro, ahí estaba toda la, estaban todos los especialistas de COPECO, primero entregándoles los elementos de, de prevención, la mascarilla, el alcohol gel y todas esas cosas, y monitoreando con listado de quienes entraban y haciendo un chequeo de ellos. Entonces, todas esas metodologías las conocemos, pero claramente ese conocimiento en algún momento va a tener que llegar eh, a los grandes rallies, porque, pero como te digo, ahí, claro, ahí tenemos obviamente hoy día el COVID-19, pero vamos a tener después seguramente COVID-20 y sigamos sumando, y, y suma de otras pandemias. Y más aún, que en África... Eh, si se llega a correr rally en Dakar, por ejemplo, ahora claro, en Abu Dhabi van a tener muchas medidas y todo, se si me lo imagino, pero África está muy compleja en el ámbito del, de, de la pandemia, eso lo vimos con nuestro, nuestro amigo allá, campeón de, de, de resiliencia en Dakar, Abdu Safe. Entonces, es una realidad en África y también en Chile que van a tener que tomarse las medidas, porque, como te digo, si no, los resultados van a ser complicados. Las conocemos muy bien, pero de aquí a allá convencer a todos lado de estas organizaciones es un tema complicado. Oye, Tomás, y bueno, yo sé que te hiciste partícipe allá de las competiciones, tuviste, sacaste tus logros, etcétera, eh, y obviamente con el temor del contagio, pero bueno, sabemos que existen los protocolos, la OMS lo ha enunciado, todo lo demás, pero en terreno que poco se evidencia eso, y de hecho tú lo, lo, lo relatas perfectamente en lo que te tocó vivir a ti. Eh, en las próximas competiciones donde vas, ¿Tienes como saber cuáles son las medidas que podrían utilizarse y desde qué mirada lo, lo estarán haciendo? ¿Tienes como saber esa información previo? Sí, hay protocolos, siempre hay protocolo de las carreras que corrió. Otros que se tomen bien eh, a cabo. Hay carreras que sí, no miento, que se hicieron bien. bien los protocolos te entregaron mascarilla, alcohol gel, etcétera. Otros ah. que no tanto. Eh, pero más que nada lo que fallaron era el contacto entre pilotos. Como que no, no se... No se no Eran muy estrictos ya y no había gente a, como eh, profesionales a cargo de temas de salud. Eh, mm. se, en ciertas carreras se hizo como una burbuja, como fue en el Tour de France, como fue en otras carreras con el Giro, eh, como de alta gente, pero era una burbuja entre comillas, porque igual iba a dormir en un hotel, tenía que contacto mm. con más gente, restaurantes, el kiosquito. Entonces es una burbuja cuando entras a, a la burbuja de la, de, de la carrera, de los equipos, que no hay gente fanáticos que entra, no pueden, solo con la pulsera. Sí. Y aparte tenía que hacerte un PCR antes del de, primer día de carrera, pero no durante. Entonces yo creo que el Dakar se va a hacer bien porque la gente de la ASO, la misma gente que hace el Tour de France, y el Tour de France funciona bastante bien, hacen pruebas PCR durante la competencia, aparte de, de, de las del inicio. Eh, entonces eso hace que sea más seguro. Pero las carreras que tuve yo me, me, me da un poco de miedo. La verdad es que de repente salir a mucha gente o estar con mucho, muchos pilotos porque si bien no he tratado de salir mucho de mi, de mi equipo, eh, si necesitas hacer un reclamo, por ejemplo, una gestión con la, con la federación, con el juez o con preguntar algo, no sabes con quién tuvo contacto. Y como es tanta, tanta gente en una carrera, o sea, son la gente que son solo 100 pilotos de moto, más gente de cuántos de bui 100 más así, en puros pilotos son casi 300 y cada piloto, es un mecánico, más de 600 personas, además los ayudantes, la gente de la, de, de, de, de la organización, son 1500 mínimo, un rally, un rally decente, son 1500 personas que dan vueltas para ir para acá, entonces es súper complicado eh, tener ese, ese control. Y, pero tampoco vi mucha gente profesional ahí, más gente como que yo hice la carrera luego yo la de la vaca y yo soy el encargado de salud. Sí. Y yo no sé nada de salud, ¿cachai? Entonces sí. ellos, sí. eso es como el problema mayor. Sí. O sea, lo que, ha, lo que declaró la FIM de Latinoamérica, claro, en algunos pasajes se está cumpliendo, pero en otros pasajes creo que nos No, porque falta, la, pero... FIM la, la FIM de Latinoamérica no tiene, nada, no tiene nada que ver con la FIM de Europa. Sí. Son, son la misma entidad, obviamente, pero la FIM no es un organismo tan potente, no es como la FIA, es un organismo bastante, no precario pero bastante mal hecho para mí, es ¿no? una federación que, que sí, para mí no vela por los intereses de los pilotos, sino que vela por, eh, por ganar dinero. Entonces, bueno, eh, eh, usted lo dijo textual, lo iba a decir de otra forma, pero lo dijo así textual, y creo que en realidad es lo que podemos, eh, hemos podido evidenciar. A, lo cierto... a, aquí aquí en Chile, en Europa, en Portugal, en todos lados, no es gente mala, pero gente que, no la, que, que si bien la apasiona el deporte, pero lo ve como algo monetario, entonces... Eh, tantas cosas que podríamos estar dos días hablando aquí de, la, de, de, de, lo, de, de cosas que podrían mejorarse y todo, pero pero bueno, por lo menos hay federación y tenemos campeones del mundo, o sea, eso ya es positivo, pero después ya a todos los que los traten de buena forma, que viajan de tal fue correr, es diferente. Oye, Tomás, yo sé que el tiempo para ti es oro y yo obviamente siempre fiel al compromiso. Estamos en el momento en que nos pusimos de acuerdo para conversar en estos poquitos minutos. Eh, solamente hacerte la última consulta. ¿Qué nos viene en un corto, mediano y largo plazo con Tomás? ¿Y qué otros logros más nos va a traer de vuelta, Tomás? Yo ya estoy acostumbrado a verte ya en los podios Tomás. <risa> eh, bueno, el próximo año... Eh, tengo en mi primera carrera pretemporal en Atacama Rally, que es en Copiapó, finales de enero. Luego tengo que irme a Europa, finales de febrero, eh, a competir. Mi primer rally del año va a ser el Chileosquerel el España Rally, rally de siete días en Granada, en España. Luego me quedo un tiempo en Europa, compito otro rally en Marruecos, luego vuelvo a Chile. Entreno aquí durante un periodo largo, hasta septiembre y vuelvo a Europa. Otro rally en Marruecos, un rally en Grecia, y luego vuelvo a Chile y para volver a Diciembre a Europa a preparar mi moto Con el equipo que aún no decidido Para correr el Africa Race Que voy a ser el primer Si Dios quiere, el, Si todo sale bien, seré el primer chileno en correrla eh, Si es que nosotros no, no corremos Ahí esa misma, O por lo menos seríamos chilenos en correrla Si es queda otro más eh, En esta prueba súper bonita Y que me, de seguro me dará un buen aporte para el Dakar Pienso que eh, tengo un año súper bonito, me tiene muy expectante, eh, lo cual me deja muy tranquilo. Nada, pues, esperando ahora estoy cerrando con todos mis sponsors para ver si lo puedo hacer tal como yo quiero o, como, o si tengo que bajar ciertas carreras, va a depender porque este deporte, como tú sabes, es muy caro y mi preparación, que es la que quiero hacer, eh, es lo ideal. Ya después, según cuánto de, de, pueda buscar entre mis auspiciadores y nuevos patrocinadores, dependerá del, de si puedo hacerlo completo o no, pero, pero tengo muchas ganas y mucha mucha motivación que es lo más importante de esto, así que para mí va a salir, voy a poder competir en todas estas carreras y poder llegar a la mejor forma preparado al Africa Race y, eh, Tomás, ¿qué te puedo decir? En realidad eh, tienes razón podríamos estar toda una tarde conversando contigo, ojalá algún día podamos coincidir también con Mateo y tenerlo acá en nuestro programa y poder conversar con ambos también de lo que están haciendo nuestras nuestros deportistas afuera en Chile eh, afuera de Chile perdón eh, Tomás te deseo lo mejor La verdad que no quiero seguir abusando de tu tiempo sé que tienes cosas que hacer por la universidad también y otros temas personales así que no quiero abusar de tu tiempo te quiero mandar un abrazo virtual te deseo lo mejor mucho éxito en lo que venga en lo que estás preparando creo que te veo muy bien en lo que estás haciendo te sigo por ahí por las redes sociales en cuando eh, o veo algún videito que subes Sí. Soy fanático de las tuercas también, pero no ando en moto, me gustan más las bicicletas. El <ríe> forrazo <Bien>. más suave. <ríe> pero, sí, pero, ¿qué te puedo decir? Genial volver a conversar contigo, volver a conectar, volver a escucharte en tus logros, en tu resiliencia, en cómo vas y éxito y más éxito y todas las bendiciones del mundo a este ser maravilloso que es campeón del mundo, es nuestro, es chileno y que le de cercano. así Como usted lo ve ahí en pantalla, ¿qué te puedo decir? Te agradezco un montón, Tomás, que hayas estado con nosotros, lo dejo a disposición, yo me quedo con Susana en estos últimos minutos para seguir compartiendo en este Vale Más Prevenir eh, junto a Susana, y a ti te dejo a disposición, cuando gustes, te puedas retirar nomás, eh, Tomás. Bueno, muchas gracias por la invitación, contento por estar hablando un poquito de, de carrera, de la resiliencia, gracias también a Susana por siempre, su ganas de... de, de, la, de no impartir, pero mostrar la resiliencia o más que nada mostrar herramientas que la gente pueda estar preparada para catástrofes o, o situaciones como esta eh, tanto naturales o como como no fue el coronavirus que, también, que dijo ella que, bueno, que usó una palabra exacta eh, se me fue eh, que, <risa> que, que nos, nos provocaba es provocada por nosotros mismos finalmente Sí. Y nada, pues agradecer a ustedes por, por este bonito espacio y que sigan eh, porque es muy importante el tema de resiliencia y que creo que poco a poco va creciendo la conciencia del, del chileno y, de, y las personas. Así que nada, saludo y nos vemos pronto. Gracias Tomás, un abrazo grande, te cuidas, cariño a tu familia y especial a tu hermano también y que sigan los éxitos adelante, amigo. Suerte. Chao, chao. Vamos con todos. Me quedo contigo, Susana, en la línea. La verdad es que escuchar nuevamente a nuestro campeón del mundo nos deja impregnado de emoción, impregnado de alegría y de entusiasmo para seguir eh, conmemorando también, no conmemorando, perdón, para seguir poniendo este énfasis en cada uno de nosotros de seguir adelante, que los sueños también son para cumplirse. Ahí KTM? Sí, así te veo que estás con KTM. Yo olvidé preguntarle a tomar la, la, la escudería por la que está corriendo, lo, lo olvidé, yo no sé si tú lo sabes, Susana, no recuerdo. Pero sí, te veo que ahí con la boleta de KTM Que también veo que hay algunas cosas entretenidas Que seguramente se van a hacer después Con, con los amigos de KTM Mira, hay una familia ahí Mira, hay una foto que pusieron Mira, eso no la... Te es sorprendió, te ¿eh? sorprendió ¿sí? sí, sí, sí Es que ahora, bueno, tú también Bueno, como tú sabrás Ya estuvimos en reunión con, con KTM Que ya es algo público eh, Tenemos una alianza estratégica Que quiero destacarla ahora eh, directamente con, con Precor y la Fundación Ciudad Resiliente hemos firmado una... en realidad todavía no firmamos el acuerdo, pero sí somos parte del equipo KTM eh, con, con una mirada distinta, en realidad porque... Como siempre, estas ideas que tú sabes que a mí se me ocurren y de repente salen otras y, y terminamos. Eh, mira qué lindo, estoy con el casco de Carlito, me sorprendiste, gracias, gracias Rolando. Mira, más fotos allá, ¡guau! Wow, ¿Qué pasaste? Te agradezco el alma. Sí, sí, sí maravilloso. Que así que estamos. Sé que son cosas mira que. Mira ahí, eso, eso que tú alegaste que no te. Sí, esa, esa foto que está por ahí, tú alegaste que no te invitamos, pero ya salió también de un día para otro, como, como, como tú sabes las ideas que, que nacen de repente en mi cabecita y para adelante. Y, y lo bueno, como te digo, que ya eh, es importante eh, mencionar que ahora en diciembre, ya lo que propongo que queda de diciembre, termina el diseño de seguridad vial, que partió el 2010, eh, ese es. diseño de la seguridad vial eh, nosotros como PRECOR tenemos un convenio directo con la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra eh, y en realidad en Chile hemos sido los únicos los únicos en trabajar en la estadística de la disminución de accidentes eh, desde hace 10 años, desde que, desde que estaba Carlos, porque ese convenio se firmó eh, y somos embajadores del de diseño de seguridad vial. Y aprovecho de pasar el aviso, estamos organizando una actividad de cierre de año con varias actividades y lanzamiento de varias iniciativas que tú tampoco sabes todas aún, porque llevo una semana trabajando hasta las seis de la mañana, que ahí creando las la, la acciones en realidad ya para el próximo, cerrando año obviamente, pero eh, pensando en el próximo y también ya eh, a largo plazo, de aquí a unos cinco años, sí es que obviamente queda, queda mundo así como estamos, <risa> pero se vienen grandes cosas. Eh, y tú también te quiero felicitar por la creación del Centro Cultural, que ya es un hecho, eh, que vamos, este Centro Cultural que va a incluir temas de seguridad vial, eh, KTM ha apoyado esta iniciativa, eh, y vamos a hacer el lanzamiento de ello con detalles y todo, después te contaré y te informaré al respecto de tu creación, eso se va a hacer en Peñaflor, estamos esperando la fecha que nos va a recibir el alcalde. Que ahí vamos a cerrar el año, eh, va a estar presente KTM, va a estar el, el representante de KTM en Chile también. ¿Por qué? Porque nos importa muchísimo el poder trabajar eh, en, eh, en la prevención de accidentes, de, de, de, de, tanto en motocicletas como en bicicletas, porque sabemos ahora, más, más aún, si volvemos a cuarentena, eh, está toda la gente que trabaja en delivery, está muriendo muchísima gente, en el ámbito de, de los accidentes de tránsito, y un dato, antes de pandemia, eh, la, la Organización Mundial de la Salud, o sea, perdón, antes de la pandemia del, del COVID-19, la OMS había determinado que la primera causa de muerte a nivel global son las la, la enfermedades originadas por el tema cardíaco, y... Eh, y los temas de accidentes del tránsito están, se consideraron como pandemia. Por eso se creó el diseño de seguridad vial. La segunda causa de muerte a nivel global tiene que ver con los accidentes del tránsito en cualquier eh, eh, vehículo motorizado. Así que, bueno, nos queda mucho por trabajar, nos va a faltar vida, va a poder hacer todas las cosas que queremos hacer, eh, vida y mundo, porque, bueno, hay que trabajar también ahí, vienen cosas de cambio climático, temas de género, hay harta cosa entretenida que que se viene para el próximo año y que hay que ser positivo y llevar este mensaje de resiliencia de que se puede seguir adelante a pesar de las situaciones en que estamos hoy día, en este retroceso en el país, que bueno, si miran la prensa, hay altas cosas que yo planteé a principio de año o a mitad de año de la pandemia de cosas que se podían mejorar, pero bueno, nadie es profeta en su tierra, no se aplicaron, no se cumplieron, siguen trabajando en muchas cosas eh, que debieran mejorarse, pero bueno, es lo que hay acá, eh, y nosotros, bueno, a, a, trabajando directamente con el gobierno de Honduras y, va, y varios otros países, donde realmente sí somos escuchados y reconocidos, es impresionante eso. Pero ahí me han dicho eso, que nadie profeta en su tierra, pero igual, son, igual aquí seguimos haciendo las cosas. Es que lo de, como el lema de la fundación, y con eso lo cierro, nosotros llegamos donde otros no llegan. Y en esa para estamos, y fuerza, y se viene gran, un gran año el próximo para seguir colaborando en la resiliencia y el mejoramiento de calidad de vida de las personas, y además de crear sociedades y empresas resilientes y sostenibles, no solamente preocupadas del negocio en sí. Aquella empresa que no se preocupa y no se transforma en una empresa solidaria, en realidad su, su cantidad de años... Eh, de vida eh, van a estar contados es así la situación pero bueno, ahí estamos concientizando a varias, a varias organizaciones de Chile del mundo privado que eh, van a ser parte de muchos trabajos de acción para el próximo que también son sorpresas así que eso por Orlando te agradezco muchísimo esas lindas fotografías ahí que, que estoy viendo, mira mira, muy, muy bonito, te agradezco muchas gracias así que bueno, acá publicidad KTM porque... eso tenemos ya, ya vamos a tener su uniforme KTM, porque vamos a tener... me, me dé el mío, no, no, me dé el... son... Sí, sí, sí, sí, <risas> nos vamos a uniformar todos porque tenemos que, ya somos, no vamos a poder usar Yamaha ni otras cosas, ni onda, nada o sea, aquí el siempre, y también obviamente eso, porque KTM eh, era el, el, y Naranja era el corazón de Carlitos. Así que eso te dejo eh, en esta tarde maravillosa. Salud y beso a todos los que nos están escuchando. Y la próxima semana ya te aviso que vamos a estar eh, con Mateo de Gabardo, que llegó ayer de, de Europa. Y también vamos. Ya conversé con él, no te había avisado a ti, pero ya está informado. <risa> vamos a hacer otra entrevista con él para que nos cuente también su su realidad y todo lo que vivió en, en Europa en, en, en su competencia. Así que Oye, eso. En, encantado de conversar con ustedes, bueno, despedimos a Tomás, ahora vamos a ir bajando el telón de este acto a esta hora de la tarde. En Siempre Perilín. KTM, por y favor, por la... KTM. <ríe> sí, gracias por toda la información que nos entregaste, hay algunas que después las vamos a ver por interno, así que muchas gracias también por las oportunidades. Y qué puedo decir, hay que seguir adelante, dar las gracias también al programa también por seguir permitiendo estar con el sí, espacio al aire todos muchas los. Muchas gracias X, muchas gracias, sí. Tú son X, no Vía X, tú son X y. Ah, eh, eso, eso, eso. Perdón, perdón, me <risas> carajo, perdón, perdón. Te fuiste el cable, pero bueno, muchachos. Dejamos hasta acá el programa el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves de 19 a 20 horas con un nuevo invitado y seguramente con otros temas de conversación que tanto nos fascina y poner el tema sobre la mesa y seguir construyendo juntos esta cultura preventiva para Chile y Latinoamérica. Dejamos hasta acá. Susana, un abrazo grande a la distancia, a Fakir, a todo el equipo de Tu Zona X también y nos vemos el próximo jueves. No olvides sintonizarnos. Chao, chao.